Vivimos en un mundo cambiante, de gran incertidumbre y creciente complejidad, donde la economía es un pilar fundamental para cualquier sociedad. Las decisiones económicas de los países y empresas afectan a sus ciudadanos en todos los ámbitos de sus vidas. En este contexto, cada vez es más importante contar con analistas, investigadores y profesionales altamente cualificados. El Máster Universitario en Análisis Económico Moderno es un máster oficial de la Universidad Rey Juan Carlos que provee una formación completa, avanzada y especializada en el ámbito del análisis económico. Está enfocado hacia el desarrollo de investigadores y profesionales especializados en el uso de herramientas, teorías, datos, modelos y técnicas clave, utilizadas en la actualidad ...en Centros de Estudios Internacionales... ...útiles para la resolución de problemas económicos reales. Ponemos a la disposición de los alumnos... ...una enseñanza cercana... ...impartido por profesores, doctores... ...investigadores reconocidos por la ANECA... ...que te permitirán adquirir conocimientos sólidos... ...una formación rigurosa que te facilitará... ...ser admitido en los mejores programas de doctorado... ...en puestos funcionariales de alto nivel en instituciones internacionales y empresas privadas con departamentos de consultoría y análisis. Este máster me ha ayudado a trabajar de aquello en lo que me gusta. Este máster me ha ayudado a profundizar en mis campos de estudio preferidos, como son la macroeconomía y la economía aplicada. Los profesores siempre estaban disponibles para resolver mis dudas. Este máster me ha ayudado a ampliar mis conocimientos adquiridos a lo largo del grado y a aclarar mis opciones de futuro. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. José Ortega y Gasset.